Han pasado 11 años desde que creamos Kerovia. Durante este tiempo hemos publicado 5 CDs y hemos defendido sobre el escenario cada una de nuestras propuestas. Sin embargo, hemos pensado que es el momento de presentar algo diferente y para ello estamos preparando y diseñando un nuevo proyecto. Supernova, así se llamará. Supernova es un proyecto ambicioso y artísticamente multidisciplinar. Está compuesto por cuatro partes un CD largo con nuevas canciones de Querovia, un DVD del proyecto, un libreto con contenidos ilustrados y una parte exclusiva de un mural artístico que se creará alrededor de Supernova. ¿Y cómo vamos a hacer todo esto? Aquí tenéis nuestra propuesta. Para llevar adelante el proyecto, tenemos tres condicionantes necesarios. Nuestro incansable trabajo, vuestro firme compromiso y, por supuesto, algo de dinero. Os proponemos publicar Supernova para mediados de diciembre de este año, pero para eso, vosotros, os tenéis que unir al proyecto mediante una aportación antes del 30 de junio. La aportación es libre, sin embargo, aquellos que hagan una aportación igual o superior a 29 euros recibirán como obsequio todo el pack Supernova en sus casas. Supernova no se venderá en tiendas y será una edición limitada de 1000 copias atendiendo las peticiones por orden de llegada. Además, cada uno recibirá un trabajo exclusivo, siendo diferentes todas y cada una de las 1000 copias. Pero hay un requisito, para llevar adelante este proyecto necesitamos que como mínimo 750 de vosotros os unáis a Supernova dando soporte al proyecto. En caso de que no lleguemos al mínimo, el proyecto no se realizará y se le devolverá el dinero a todo aquel que lo haya adelantado. Esperamos vuestro apoyo y que entre todos podamos llevar adelante el proyecto. No lo dudes, entra en kerovia.com y únete a Supernova.